Hola, ¿qué tal mi gente de Otera? En este video les voy a enseñar cómo poner las gradas, eh, como extra, cómo cambiar las texturas, porque he visto que han estado pidiendo yo algunas personitas en el tema de cómo poner las gradas, y, y bueno, como extra les dije, le voy a cambiar las texturas, y lo voy a enseñar en dónde es el programa para editarlo. Bien, comencemos. Eh, acá tengo un modelo de prueba. Estas son las gradas actualmente que tengo en mi Dota 1. He puesto este mapa así para que lo puedan ver después, lo vamos a poner en el mapa que tengo las, todo las, el terreno cambiado con las gradas. Estas son las dos gradas que tengo, estos son los que, lo, lo que cambió las texturas. Y, y estas son las que yo tengo, las texturas. Ahorita vamos a ver cómo comer las texturas rápido y después les enseño cómo eh, poner las gradas. En este caso vamos a comer las texturas de esto de acá, los que son de estos grados de acá, para pasarlas acá. ¿Okay? Lo único que tenemos que hacer es tener el programa tener el programa esto, el Magos, este programita con esto podemos editar los modelos 3D del Warcraft, que son un eh, MDX y .mdl, ¿vale? En este caso usamos MDX para ponerlo directamente en el Warcraft. Entonces, necesitamos el modelo de la grada También se pueden abrir texturas, ¿vale? Texturas, pero que sean .blp También se pueden en png, pero en warcraft usamos .blp ¿Vale? En este caso no vamos a editar modelos Sino que vamos a editar las, las texturas Estos son los modelos, ¿vale? Estas son las gradas que están ubicadas en el mapa Gradas Gradas Y eh, una grada acá Ok entonces vamos a cambiar la textura Que es esto de acá A los ladrillos rojos ¿Cómo cambiarlo? Abrimos el modelo También lo puedes abrir directamente de acá Lo buscas eh, Donde está guardado y lo abres En mi caso ya lo he configurado para que abre directamente con dos clics eh, Lo vamos a texturas Y esto lo vamos a exportar en .png vale, Para poder editarlo en el Photoshop En mi caso Photoshop A ver Un momento un momento estoy acá o no no es parte del tutorial solamente quiero ir, mandarlo a la misma ruta vale a ver a ver espera un momento acá. vale acá punto png vale punto png entonces vamos a tener eh, ¿dónde está dos water vale, en esto de acá, punto .png, vale, png es para que, pues el formato png es para que nosotros podamos ver los, los transparentes ahí, vale, el de acá, lo hemos pasado a png y entonces lo abrimos en el photoshop, abrimos, eso es la ruta, vale, entonces abrimos esto de acá, y esto de acá vamos a pasarlo a los, a los ladrillos rojos que tenemos, en mi caso la textura ya lo tengo acá, texturas estos de rojo voy a usar vale lo que tenemos que hacer es el control a control c quitamos el candadito y acá lo pegamos vale si es que es muy pequeño pues solamente lo agrandamos ahí y ahí ok entonces eh, esto de aquí lo vamos a poner en abrir ajustes eh, brío contraste, perdón, imagen, ajustes y blanco y negro, ok, seleccionando esto de acá, ahora vamos aquí y le vamos a cambiar así para que se pueda ver por encima, por ejemplo le ponemos, a ver uno que se vea bien, a ver, a ver, mm. Eso vamos a dejarlo Le vamos a dejar este Y pues lo que hacemos es guardar como y punto png vale en el mismo lo que vamos a hacer es reemplazar este de acá lo reemplazamos y vamos a tener esta textura hecha de ladrillos entonces lo que para reemplazar este por un ladrillo lo único que tenemos que hacer es aquí texturas importar nuestro png y este png lo vamos a exportar a este de acá vale vamos a reemplazar por este de acá le damos que sí se va a reemplazar y entonces vamos a tener una textura BLP. Este que va a ser las gradas eh, de ladrillo. Entonces estos ya van a estar cambiados con gradas de ladrillo porque son la misma textura que esta de acá, ¿vale? Yo no lo voy a hacer en este caso. Ustedes lo hacen y ya solamente copian la textura. Bueno, en su caso ya va a estar dentro de su Warcraft. Así que no van a tener que copiar nada. Solamente lo van a editar directamente acá. Y pues cuando reinicen su Warcraft ya se va a ver este... La grasa así con, con ladrillo, ¿vale? En este caso es el tema de la textura Vale, imaginemos que hemos cambiado eso Y ya se cambió esto de acá, ¿vale? En este caso se va a cambiar todo Y ahora les voy a mostrar como ya yo hice el trabajo de cambiarlo todo Que sería Este de acá En mi Warcraft Lo pego en dudas Y aquí le pego Vale. Una cosita esto de acá, no, no. Esto acá que es esto sí. Esto no, vale. No, no. Vale. Y reinicio mi Warcraft como les dije. Supongamos que hemos cambiado la textura de todas las gradas y las barreras que yo les voy a dar. Y también les voy a dejar texturas, vale, modelos de texturas para que ustedes si quieren lo pueden cambiar. Entonces, supongamos que hicimos todo el trabajo y lo ponemos. Y así es como va a quedar, vale no fog. Mira acá tenemos esto, las barreras de la parte de los, de los dark Las gradas ahí están Este es un modelo de prueba, vale Las gradas ahí están puestas, todo chévere Yo les voy a pasar este automáticamente el... La ubicación de en las gradas Para que no, no hagan el trabajo de reubicarlas ustedes Pero ahora les voy a enseñar cómo hacerlo Si lo quieren hacer reubicar y para que aprendan así Ya la, todas las gradas están puestas correctamente Incluso tienen ese modelo que les dije Ok, si ustedes después ya lo quemen el color de las hojas de acá y el este, En mi caso lo voy a dejar así Y también lo he cambiado acá la barrera, ¿vale? Su grada y su barrera en todas las partes de esa zona en todo el mapa tiene las gradas. Uy, acá no está. Vale, estas gradas sí lo tengo. Ahora lo pongo. Los comparto bien estas gradas. Y bueno. Todo está puesto, ¿vale? Ahí. Ahí, ahí, ahí. ahí. Solamente falta una que sé dónde está la ubicación para el paso. Y ya está. Ahora, ¿cómo cambiar...? Otra cosita, si ustedes quieren cambiar también la textura de acá, es lo mismo, ¿vale? En el Photoshop le ponen las hojas de color verde y lo copian como Alice y lo van a cambiar. Estos son pequeños adornos que, que se han reemplazado. Por ejemplo, acá antes había un barco, ¿vale? Un barco, un, un botecito me parece. Un botecito. O supongamos que hay el modelo de un pescadito acá. Entonces yo reemplazo el modelo del Warcast, este pescadito, por todo esto de acá todo este modelo y automáticamente se cambia así es como se cambian los modelos por ejemplo yo quiero cambiar la bounty y el modelo original del warcraft la ruta y lo cambio por el otro modelo 3d que es el mdx si quieren que les enseñe cómo cambiar modelos se eh, me dejan en la descripción y ahí les enseño en este caso en las gradas vale para editar las gradas como es tenemos que tener este programa m delvis en este programa vamos a editar nosotros todos los modelos 3d que tenemos eh... Por ejemplo aquí, tenemos las gradas, ¿vale? Nosotros cuando quitamos un modelo normal, ocupamos solamente este espacio. Este espacio de aquí. Porque el modelo es de este tamaño más o menos del Dota. Pero como el mapa es grande, se ha tenido que ampliar todo esto, todo esto, todo esto. Y estas son las ubicaciones de las gradas. Supongamos que, que acá está el Roshan, en este puntito, en esta cruz. Y acá están las gradas, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que ubicarlos, todo esto acá Esto es todo un trabajo Y otra cosa que voy a aclarar aquí Ese trabajo de la reubicación de las gradas no lo hice yo, ¿vale? Este trabajo, no recuerdo exactamente quién lo hizo Pero al que sabe, eh, quién lo hizo, le dejo créditos a, a ese editor y, y bueno, creo que en la descripción quién lo hizo para yo enterarme Y y bueno, créditos para ese editor, yo lo que hice fue arreglar un poquito algunos, eh, mo... por ejemplo, no me gustaba que estén un poquito más acá y lo rubique ahí para que se vean bien a mi gusto. Y pues ahí donde yo puede ver que aquí es donde se pueden editar ¿vale? las gradas. Por ejemplo, si esto de acá, esta grada, yo lo cambio de ubicación, así, automáticamente en el dot esto se puede ir para acá, ¿me entiendes? Entonces tú ya tienes que ir viendo, acercar y cambiar este control Z para retroceder. Y por ejemplo, moverlo un poquitito hacia acá. Entonces, esto ya se va a mover un poquito hacia la derecha o izquierda. Tienes que ver por eso, ¿vale? Entonces en mi caso no voy a tocar nada. Ahí, control Z. Para ver los demás gradas simplemente le damos todo así. Si tu PC no explota. Y pues solamente reubicamos. Acá me acabo de dar cuenta que esta es la grada que me da problemas. Al estar así Hay un estirón En, en Aquí, pues bueno, y eso ya yo después veo Si es que lo puedo arreglar y si no, pues nada Para ver la textura De la grada simplemente ponemos acá Este es el caso anterior Y podemos ver que ese estirón Voy a tratar de arreglar ese estirón Si no se puede, pues nada Donde es ese estirón? Vale, en este caso voy a Darle ahí, ahí, ahí Esto acá ya no es parte del tutorial Vale esto es solo para yo arreglar ese estirón que he visto Es ¿Dónde está? No lo veo Qué raro A ver, para no sea muy largo el video Bueno, después lo, lo arreglo, eso Creo que esto lo voy a... No, no se ve acá. ¿Cuál de todos estos será eso? Bueno, en fin. Vale, y así es como nosotros necesitamos las gradas, ¿vale? En este caso yo les voy a facilitar pasarles todas las gradas ubicadas, absolutamente todo el mapa. Y ahora les voy a enseñar cómo se va a ver eh, las gradas en el terreno donde ahora mismo también les voy a pasar el terreno que que he modificado un poco, el terreno también ya estaba trabajado por otra persona pero yo le modifico un poco a mi gusto lo tenemos los voy a dejar este archivo que solamente van a tener que es que hacer es esto lo voy a sacar esto también lo voy a sacar porque lo voy a dar aparte son las texturas vale para que ustedes puedan tantear cómo cambiar las texturas de la gradas y así estos son modelos de prueba en este caso ladrillos y el de acá de rocas los están muy chéveres, ustedes lo prueban ahí ¿eh? Este nomás lo voy a pasar yo, ¿vale? Que son de las gradas. Y las barreras. Esto de acá, como yo, a mí me ha gustado el, lo que he hecho de las gradas de ladrillo. los voy a poner en mi Warcraft del Dota 1 que yo juego normalmente. Y también hacemos lo mismo. En dudas y en... Mmm, North creo. Dudas, sí. Y acá lo voy a reemplazar yo. Entonces voy a cerrar este Warcraft Al del antiguito Donde no tiene nada de texturas Yo voy a abrir mi Dota 1 Donde tengo, tengo el modificado Si cualquier, este, cualquier duda Ustedes tienen o quieren aprender eh, Cómo poner modelos Cómo editar modelos eh, Me lo dejan en la descripción y yo lo voy a hacer ¿vale? En realidad de cómo editar modelos y todo eso Hay, hay un canal de Youtube donde enseña En español todas esas cositas Donde fue donde yo aprendí una parte y, y si quieren les dejo la descripción donde pueden aprender en ese en ese canal de youtube o si quieren yo les enseño pero en ese canal de youtube ya hay bastantes vídeos subidos sobre cómo hacer esas cosas pero si ustedes quieren específicamente del dota pues me dejan y yo les resumo y les subo vídeo automáticamente de la edición directa de un objeto en específico por ejemplo cómo cambiar los neutrales, cómo cambiar el roshan cómo cambiar por ejemplo hasta no sé hasta este árbol, bueno, en mi caso yo lo cambié ya Como cambiar No sé, este viejito, este Zeus, yo lo cambié también Le puse las cosas en HD Edité esto desde cero y yo, esto de acá Poner esto en HD, en HD Cambiar así de Navidad, en HD, en HD Y ahí las gradas, muchachos, ahí lo tienen En mi caso yo lo voy a dejar así, ¿vale? Me ha gustado tener las gradas así Lo voy a dejar por un tiempo así Luego cuando me aburre ya lo cambio de textura Yo lo voy a dejar así Ahí lo tienen. Incluso lo podría hacer un poquito de color tirando para. Como tipo arcilla. Pero un arcilla más clara. Como parecido a esta roca de acá. Pero ustedes ya lo ven, ¿vale? En mi caso lo voy a dejar así nomás. Porque ya me apetece hacerlo. Y. Bueno, este fue el tutorial de hoy. El video de cómo cambiar las gradas. ¿Sí o no, Johnny? video de cómo cambiar las gradas. Y. Y nada. Corto el video porque se va a hacer muy largo. Sí, no, yo no. Y bueno, a ver qué más le puedo enseñar rápido. Como les decía, me dejan un, en la descripción si quieren que, cómo cambiar eh, los postes para por ejemplo, en vez de los postes, ponerles un muñequito de nieve o estos bastoncitos de Navidad. El Roshan, cómo cambiarlo, cómo cambiar los árboles. En este caso, me gustan mucho esos árboles. Eh, cómo cambiar la textura del mapa. Cómo cambiar... Yo también edité este chanchito de acá. Que está como en un palo y girando. Cómo editar estos eh, fogatas de los campamentos. En mi caso yo le puse en todos. Y también le puse acá cabeza girando con chanchitos. Un se acaban de spamear. Árboles, lo que meten mi viejo Y les muestro de paso en un video que puse de mi Ember Spirit. También que edité Herbeta el skin de cero. Fresca. <tose> con gusto ahí pueden ver este modelo ember lo edité desde cero yo vale eh, pues le puse animación en la barba lo pongo en tu cuenta mm, tuve una inspiración poco un poco en, en el Dota oh, 2 en un modelo gusto. específico Me y la, la ropa poco china le di partículas de fuego la chalina oh, de animación con gusto. Para lo que pongo se en tu cuenta ember. ok el tema de los poderes no lo he hecho aún porque me da pereza Pero en este caso el tema de los poderes, por ejemplo, del... Del zombie sí que lo he cambiado En este caso es un zombie espartano muerto Por ejemplo, la tumba Después el efecto que bote así sangre Retro de sangre Eso me he olvidado cambiar los maguitos Pero bueno, he cambiado básicamente esto Ven que suelta como un rastro rojo También le he puesto eso Y también son zombies espartanos los que suelta para que puedan ver rápido cómo es. ¿Ven? Cuando mueren se entierran así, o son, son mis repartando bueno calaveras de lo que soy Y bueno ese es el tutorial de hoy. Si cualquier cosa me avisan en los comentarios. Eh, mmm, me agregan al número, me escriben por Facebook, eh, dan like, compartan, comenten y suscríbanse si no están suscritos. Gracias, chao.